Hola buenas gente de Youtube ¿cómo están? Soy Yusuf me estamos aquí en un nuevo video de reacción para el canal y también vamos a reaccionar a, a otro paro de llamado de Kijin un nuevo shitput que salió hace poco, hace el domingo no me acuerdo muy bien, que, que es un adulto pero corta y dice que se llama la botella femenina sacuda shitput así que ver, la miniatura lo hice todo, así que o se da algo medio así como los datos yo de naruto ¿no? así que así ah, hablando de eso estoy haciendo parodias eh, estoy traduciendo las parodias de español, bueno ahí está en eh, los vídeos en el segundo canal también, bueno ahí tener el link para que vaya a mi segundo canal o si no tenéis mi canal ahí una lista de producciones que yo puse fan, Ultimate y van ahí podéis ver todos los que he hecho ¿no? así que si sí, me está entreteniendo hacer ¿sí, estos tipos de vídeos, ¿no? Bueno, quizás no, no hablé, no, no sé, no hablé con más ganas como quisiera, ¿no? Pero estoy intentando, ¿no? Y bueno, pero sí, me intenté bastante, en mí me reí cuando le edité, para mí fue, para mí fue, fue medio gracioso, ¿no? Pero bueno, eh, ustedes deciden, ¿no? ¿Cuál, si está o está horrible, no sé. Estoy, um, estoy abierto a oír críticas, ¿no? Y bueno si sí, bueno que vamos a reaccionar ahora este el, el mamá paul ya quiso que sin bueno sin más preámbulos vamos a verlo ya y play no. ok <risa> sustracción médica penis ay si sí, la he chota santa <risa> la musiquita la ah, luta sí pero creo que está mucho rubio, sí <risa> Ok, presiona ahí Ah, se lo pongo el bicho de la otra pared de Listo. <risa> Lista de <en el> come <risa> Bah Ok Lana. <risa> y a la plana va. ¿no? <risa> ¡Ah! Cae. Los gritos se dice armados, eh. ¡Date, <risa> ¡No podía faltar! ¿Ah? <risa> ¡Se tapó la boca! <risa> ¿Y ese? Oh. Yeah. <risa> <risa> <Sí. risa> Date va, Yo. Date medio random un poco bizarro No sé qué está acá. Esta piba le da... Parece que... El miembro viril de alguien... Para este loco... Entonces se en este bicho... Que ahora se va a vengar de esto, ¿no? Se va a vengar de esto Y a esto no le hizo nada... No sé por qué... Oye, está feo ya... Y <ríe> un adulto esta cara... Si sí, se da una referencia a algo... Pero bueno, yo no veo... Eh... ¡Ah! <ríe> 666... De arriba... Y creo que es el dibujo de un pene y es que si sí, desaparece no es la primera vez que pasa eso se agarra tapa la boca y a sabes Sasuke... que hace otra trasladó con este no y obviamente la... <risa> no voy a faltar el de bayo y bueno la escena de la cama que ya habíamos visto con varios personajes con cuento de eso no y ahí sí el grito si sí, lo había oído de suiza el no pero y bueno está la pared no puedo rascar mana y ahora ni estoy monetizando tampoco no, no voy a rascar 10 minutos no, no estoy monetizando más así que bueno dejar el video original de que siempre abajo en la descripción para que lo vean vosotros por la cuenta y bueno si te gustó la reacción puedes dar una me gusta puedes compartir el vídeo suscribirte a este canal para más para, ver, eh, para más reacciones eh, como este y bueno pasate por mi canal secundario que estoy subiendo ahí doblaje y parodias y capaz voy a hacer más después porque no tener mi canal la lista de producción y no te olvides de pasar por eh, mi comunidad que voy a publicar no sé cualquier imágenes comento imágenes o memes ahí publique hay ah, también me aviso de, de nuevos videos así si no has pasado por ahí pasate y bueno que ahí publico pavadas cada vez que cada casi que, casi todos los días ¿no? y bueno creo que ya está sin nada más que decir yo me despido hasta acá eh, soy yo, soy Ultimate Gamer y nos vemos. Bye, chao, adiós.